Sí, es verdad, ya lo dijo el poeta, nadie besa dos veces a la misma mujer, pero al menos nos queda soñar dos veces el mismo beso, el mismo beso, el mismo beso, el mismo beso, el mismo beso. El mismo beso.